Buenas tardes chicos, gracias por participar en este webinar, esta será nuestra última charla. Estamos acá con Ana María Mejía, ella es nuestra immigration, una immigration Consultant en Canadá, que nos va a guiar un poco más sobre el proceso de lo que muchos quieren saber y conocer, que es acerca de cómo pues, lograr la residencia en Canadá vivir en este hermoso país. Buenas tardes Ana, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Encantada de saludarlos y gracias por invitarme mucho gusto. Bueno, cuéntanos hace ¿sí ¿cuánto tú estás en Canadá? Bueno, yo estoy en Canadá hace 20 años eh, vine inicialmente temporalmente y finalmente pues terminé aquí eh, más de lo, de lo pensado eh, soy consultor regulado de inmigración eh, también estando acá hice una maestría en estudios ambientales que es otro de los temas que que me apasionan, soy abogada de la Universidad Javeriana en Colombia eh, Bogotá ¿sí? allí practiqué en Bogotá exactamente practiqué algunos años y ya luego estoy acá Vale, súper yo creo que ese es como también el sueño de muchos estudiantes, ir a conocer el país y seguramente una vez ya, ya se enamoran y lo que quieren es eh, pues quedarse entonces pues qué bien que lo lograste <risa> Bueno si todos todos tenemos nuestra historia y bueno, si les sí. gusta es una buena alternativa. Bueno, entonces, cuando quieras iniciar. Vale, eh, bueno, entonces entiendo que la idea de nuestra, vamos a compartir la pantalla para mostrarles una, una presentación que es más fácil, pues, en la medida en que es un tema bastante, bastante extenso. Entonces, eh, la idea de, de estos 25 minutos es para que ustedes tengan eh, información sobre el por qué estudiar en Canadá es una herramienta para eh, inmigrar a, a este país. Entonces, son dos objetivos muy claros los de esta charla. Primero, entender por qué estudiar a Canadá, en, en Canadá, perdón, es, un, es, una buena, es una buena alternativa, y de qué se trata el sistema de inmigración canadiense. Entonces, ¿por qué estudiar en Canadá es una buena alternativa? Básicamente, la idea es que ustedes, si están pensando en inmigrar a este país, la pregunta es, ¿son mis talentos que tengo hoy en día lo suficientemente buenos para poder aplicar a la residencia permanente, sí o no? Y los talentos a los que nos referimos son básicamente educación, conocimiento de inglés o francés, experiencia laboral y la edad que tengamos. Si son suficientemente buenos, y esto ya lo veremos con más detalle en unos, en unos minutos, pues casi que no se necesita estudiar en Canadá. Pero la mayoría de las veces estudiar en Canadá no solo hace que estos talentos lleguen a ser suficientemente buenos sino además nos potencializa la posibilidad de tener un perfil de eh, profesional exitoso para poder aplicar a la residencia permanente en el futuro entonces ¿Qué, ¿Qué nos da estudiar en Canadá? En estudiar en Canadá nos da puntos adicionales en el sistema de selección de candidatos que existe hoy en día para inmigración, que se llama Express Entry. Como les digo, ya hablamos de eso en un momento. Nos da la posibilidad de mejorar nuestro conocimiento de inglés o de francés, o de ambos, depende de lo que estudiemos. Y eso no solo nos da la posibilidad de tener mejores puntos en el sistema de selección de candidatos, sino pues, en, en nuestra posibilidad de conseguir trabajo y todo lo demás nos da la posibilidad de hacer conexiones eh, que nos puede abrir puertas al futuro y nos da la, el acceso a los procesos de reclutamiento. Muchas veces, muchas compañías van a los colleges, a los campuses de los colleges y las universidades a reclutar posibles, eh, posibles empleados para sus compañías. Entonces, estudiar en Canadá nos da esa, esa exposición. Eh, pero, pero, ¿qué pasa? No todos los programas nos sirven para ese objetivo. Entonces, es súper importante que si nuestro fin último es inmigrar, escojamos los programas que nos ayuden a potencializar el tema de inmigración en Canadá. Entonces, para maximizar puntos, el primer, el primer aspecto que quiero resaltar es que... Si vamos a estudiar un estudio postsecundario, en últimas queremos llegar a estudiar en una universidad o en un college público, eh, porque esos son los que nos van a dar puntajes suficientes, nos van a dar eh, adicionales, perdón, nos van a dar permiso de trabajo y todo lo demás. Los otros, las otras instituciones, bien sea cuando venimos a estudiar inglés únicamente o luego hacemos transición a un college privado, que generalmente son mucho más... Eh, lo que se dice acá hands on, mucho más técnicos, mucho más ir y trabajar, y, y generalmente son las, las, eh, los precios son más reducidos, es una buena alternativa para eventualmente llegar a tener el perfil para aplicar a, a universidades o colegios públicos, pero también si podemos aplicar desde el principio a universidades y colegios públicos nos va mucho mejor. Yo supongo que ya han hablado durante el día sobre este tema, pero en Canadá hay colegios públicos y privados, eh, los públicos son los que, los que el gobierno canadiense les da dinero, entonces eh, son, digamos, como más, eh, más controlados, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto también representan ventajas inmigratorias que los colegios privados no tienen. Eh, acá, el otro... Perdón, es que acá digamos que hay dudas con respecto a eso y es como... Eh, si uno hace una carrera específica en un college privado que también está en uno público eh, ante migración eh, se va a averiguar una diferencia de puntaje por no estudiarlo en el público es decir es mejor hacerlo en el público sí es que desde el punto de vista de inmigración estudiar en un college privado no nos da puntos estudiar en un college público sí entonces si hacemos una carrera de administración por ejemplo de negocios en un college público para poner un ejemplo en Ontario, en el George Brown College o en el Seneca College, versus si lo hacemos en un college privado, eh, para efectos de inmigración no nos va a dar puntos hacerlo en el college privado. Si lo hacemos en el college público, nos da 15 puntos adicionales en el sistema que ya vamos a ver en unos minutos, pero además podemos aplicar a un permiso de trabajo después de haber estudiado. El college privado no nos da esa posición. Okay, y la diferencia entre... Para que ustedes sepan cuál es público o privado, pregúntenle al college, ellos les dan esa, esa información eh, y obviamente ustedes, o sea, agencias como YouTube y todas las agencias y todas las personas que trabajamos en este, en este ambiente, les podemos dar guías si un college es público o privado. En el otro aspecto es decir que el programa tiene que ser tiempo completo, o sea, no puede ser medio tiempo, o educación a distancia, o educación virtual. Hay definición específica en cada provincia de qué es tiempo completo, lo mismo el college al que, al que vayan a estudiar les van a decir si los programas son tiempo completo o medio tiempo. Tiempo completo nos da la, todas las ventajas migratorias que vamos a hablar en un momento, Tiempo, medio tiempo no nos da ventajas migratorias. El programa, el otro consejo es que sea de una duración entre uno a, a tres años, ideal dos, y do, dos años nos potencializa igual todas las ventajas para poder eh, aplicar a la residencia en el futuro, eh, y en todo caso los programas no deberían ser menos de ocho meses, o sea, y no pueden ser menos de ocho meses, pero no nos dan ninguna ventaja migratoria. Y el último consejo es que sean una disciplina que les permita adquirir experiencia laboral calificada. No es que, y esto es súper importante entenderlo, en la mayoría de los programas eh, de inmigración en Canadá y especialmente de los que vamos a hablar ahorita, no requerimos trabajar en la misma área en la que estudiamos. No se necesita. Pero estudiar en un área que nos permita conseguir trabajo más fácil, pues nos va a hacer en últimas la vida más fácil. Entonces, por eso también es importante escoger el, la, el, el programa que queremos eh, potencializar. ¿Cómo funciona el sistema de inmigración hoy en día? Yo le digo que es un enredo, pero en realidad ya no, no está en el enredo, pero es básicamente yo lo escribo como un programa concurso, ¿no? Entonces, en un principio, lo que tengo que determinar es si soy elegible o no para alguno de los programas de inmigración. Si sí soy al, elegible, paso al paso 2, que es lo que se llama el Banco de Candidatos del Expresente, que es literalmente, hagan de cuenta, presentarme ante el jurado y decir quién soy. Me llamo tal, tengo tantos años, he estudiado esto, lo que sea. Y el paso tres es que el jurado decide si soy lo suficientemente bueno o no para que me invite a aplicar a la residencia. Entonces, en el paso dos entra toda la gente que quiere un, eh, una residencia permanente y el jurado lo que hace es escoger el mejor candidato. Se hacen rondas de invitación en promedio dos veces al mes. Varía muchísimo ahorita con el tema de la pandemia. Han estado bastante más activos en términos de rondas y eso, pero ese es el promedio. Y si no se escogen, nos dan 90 días, en la actualidad antes era 60, para que les enviemos por escrito o toda la documentación probando que todo lo que le dijimos en el paso 2 es verdad. Entonces de eso se trata en una manera muy simplificada, pero sí muy didáctica el tema de la residencia permanente en Canadá. Acá, perdón, te eso? interrumpo una pregunta. Ahí digamos que si sí, dan ese plazo de los 90 días como para de nuevo verificar la información, ¿es posible que uno adjunte nueva documentación para sumar más puntos o ya lo que quedó, quedó? No, ya lo que quedó, quedó. Muy okay. buena pregunta. Okay. En el banco de candidatos, cuando entramos al banco de, de candidatos decimos quiénes somos, eh, damos en ese momento la única información concreta en términos de documentación que nos van a pedir es el número y la referencia a nuestro examen de inglés o de francés y eh, si estamos diciendo que tenemos credenciales eh, académicas en el exterior nos van a pedir el número de el documento que nos piden para validar eso entonces, si, tenemos, si no tenemos examen de inglés o de francés, ni siquiera podemos llenar ¿verdad? el perfil de expresión. Y en términos de educación, si tenemos esa validación, se llama Educational Credential Assessment o S.A., si tenemos eso, nos van a dar puntos por educación. Si no lo tenemos, no, no nos van a dar puntos por educación. Pero cuando estamos en ese pool de candidatos y resulta que lo enviamos porque no hemos recibido la, la credencial universitaria, pero ya la recibimos, podemos actualizar, podemos volver a nuestro perfil, que todo esto es en línea, y decir, mire, ya tengo esta credencial y este es el número. O si volvemos a repetir el examen de inglés o de francés y si nos dio mejor puntaje, podemos meternos y actualizar. Pero ya una vez recibimos la invitación a aplicar, o sea, en el paso 3, ya no podemos mejorar más y no hay necesidad de mejorar más, porque ya cuando nos invitaron es que el gobierno ya no se encontró lo suficientemente bueno. Ahora ahí lo que nos dicen es, que usted me dijo que usted trabajó cinco años en tal compañía, pruébemelo, ¿no? Entonces okay. ahí es que es la evidencia documental de que lo que dijimos antes es verdad. Uh -huh. eh, las categorías, o sea, el tema de residencia permanente es súper extenso y este digamos, bastante detallado, entonces no lo podemos hablar con tanto detalle en esta charla, pero digamos que esto es una información general. Ese paso uno, cuando dijimos acá que es la elegibilidad, estos son los programas actuales de elegibilidad, tal que se llama Canadian Experience Class, o experiencia canadiense, el trabajador calificado, el trabajador técnico calificado y los programas provinciales. Los programas provinciales, como su nombre le indica, no son federales y cada provincia tiene sus propias reglas, eh, pero los incluyo acá porque estando en ese pool de candidatos, en ese paso 2 las provincias también pueden entrar y mirar. Y si hay alguien que les llama la atención, la provincia les puede decir, mire, lo invitamos a que aplique directamente con nosotros la provincia de tal, porque queremos que usted califique. Eh, aparte de eso, los, progr los programas provinciales también se puede hacer aparte del Express Entry, pero como les digo, es un tema súper, súper amplio que no nos da tiempo y no los quiero confundir pues, con eso. Eh, entonces, teniendo en cuenta que estas son las categorías del paso uno, determinamos si somos elegibles o no. Entonces, aquí viene el tema de si estudiar en Canadá nos ayuda o no nos ayuda para poder llegar al paso dos y al paso tres. Entonces, aquí hago como, un perfil, como tres perfiles, vamos a hablar del primero, es que yo tengo 18 años y no tengo experiencia laboral o buen examen inglés. Entonces, y hablo de inglés, pero puede ser inglés o francés, ¿okay? sino que pues, inglés para facilitar la conversación, pero es indiscriminado. Entonces, si ese es mi perfil, eh, yo no califico todavía para ningún programa de residencia, porque no califico ni para el trabajador eh, por año ni para el trabajador canadiense ni para el técnico. Entonces, ¿qué pasa? Si si estudio en Canadá, entonces adquiero una educación superior y además si puedo aplicar para un permiso, o sea, si estudio en un college público y me da permiso de trabajo, puedo trabajar al menos un año y probablemente voy a tener un mejor inglés, entonces en ese momento cuando he terminado mi año de trabajo y después de haber terminado mis estudios, voy a poder ser elegible bajo la categoría de experiencia laboral canadiense. El segundo el segundo, eh, el segundo escenario, perdón, es si tengo entre 20, 21 y 25 años, es que, o sea, esto es especulativo, ¿no? Pero es como para, para ilustrarlo. Si tengo entre 21 y 25 años, ya he terminado un programa postsecundario de dos o tres años, pero no tengo experiencia laboral, acabo de salir de la universidad y no tengo experiencia laboral, lo mismo, no califico todavía para ninguno de los programas de residencia, pero si estudio en Canadá, Adquiero una credencial adicional, o sea, que nos va a dar más puntos también. Insisto, ahorita aclaramos esto los puntos. Voy a, eh, si trabajo después de graduarme eh, por el año de, de, en Canadá, eh, voy a poder obtener, y mejor mi examen en inglés, probablemente voy a ser elegible para la residencia permanente en Canadá bajo el, el programa del Canadian Experience Class. Digamos que... Perdón, yo te interrumpo tanto, sino que es que, que para que vayamos despejando. Si sí, tengo estudios superiores y trabajo en mi país de origen y en Canadá pues hago el, los, el curso específico, luego el, el postgraduate, work visa y demás, ¿esos estudios y trabajo que tuve en mi país de origen me ayudan a sumar puntos o no, o no equivalen sí. a nada? Sí, ayudan a ah, sumar puntos. En conjunto sí sirve, pero solo, sí. ah, discúlpame, me adelanté. No, con mucho gusto. En conjunto, si ¿sí sirve, solo depende. Por ejemplo, si ves en el primer escenario que acabamos de ver, si no tengo ni estudios ni experiencia, no califico. En este segundo escenario, tengo estudios, pero no experiencia, no califico. Pero la diferencia entre el primero y el segundo escenario es que en este segundo escenario, esta persona va a tener dos credenciales universitarias que nos va a dar más, o posgraduadas, pues, postsecundarios que nos va a dar más puntos que si solo tenemos una. Okay. Entonces, por ahí es también bastante útil. Okay. en el tercer escenario que tenemos es si, ay, perdón, el tercer escenario es, eh, ¿dónde está mi tercer escenario? Aquí está. Eh, si tenemos entre 25 y 36 años, por ejemplo, el perfil que terminamos ya nuestros estudios universitarios, está, trabajamos en nuestro país de origen, tenemos por lo menos un año de experiencia laboral en nuestro país de origen eh, y tenemos un nivel de inglés o de francés Medianamente bueno o bueno, por decirlo de alguna manera, entonces puede que sí califique al sistema, a, a la elegibilidad, porque califico, perdón, califico bajo el programa de trabajador calificado foráneo. Pero qué pasa si estudio en, a lo mejor califico, pero a lo mejor no tengo suficientes puntos. Insisto, ya mirámoslo los puntos. Entonces, ¿qué pasa si estudio en Canadá? Si estudio en Canadá, insisto, lo que hablamos antes, adquirimos una nueva credencial universitaria que probablemente va a significar más puntos en el aspecto de educación voy a tener la posibilidad de acumular experiencia laboral canadiense, por lo tanto, voy a poder aplicar bajo esa categoría de experiencia laboral canadiense y voy a poder mejorar mi inglés o francés. Entonces, al final, esta persona ya no solo va a ser elegible bajo, uno del pro, para, bajo el programa de trabajador calificado, sino también para el trabajador eh, canadiense. Entonces, se le amplía de nuevo el rango de posibilidades. Entonces, esto es un poquito más ilustrativo y sobre todo se conecta con el tema de los puntos. Estas, estas evaluaciones que ven ahí, o estas tablas que ven ahí, son las... las, um, las el calcular los puntos que nosotros hacemos cuando alguien nos dice, mire, yo quiero aplicar para la residencia canadiense y este es mi perfil, yo soy esta persona y tengo, eh, ya, ya hice mi examen de inglés y, y tengo o no tengo experiencia laboral o lo demás. Entonces, por ejemplo, en este escenario, uno es una persona y yo le llamo Greta, una chica joven que acaba de salir de su, de su colegio, de su bachillerato, entonces tiene 18 años, entonces tiene bastantes puntos en términos de edad, pero su nivel de educación es solo de, de, perdón, de high school, entonces tiene 30 puntos nomás, su inglés es bastante bueno, o sea que digamos que tendría buenos puntos por ahí, pero todo lo demás no tiene. Entonces, no solo esta persona no es ni siquiera elegible, pero así fuera elegible, probablemente tiene muy poquitos puntos. Si viene y estudia en Canadá, primero va a, a tener más edad, entonces se potencializa el número de puntos. Entre 20 y 29 es el mayor la mayor cantidad de puntos que podemos tener cuando estamos en esa década, en esa bella década. Entonces eh, tenemos 110 puntos en la educación, si vino e hizo un, un bachelor de cuatro años, va a tener 120 puntos, su inglés probablemente va a mejorar, así que como ven, estamos pasando de un CLB, hasta CLB es, es la, lo, como le llamamos acá, al Canadian Language Benchmark, pero hagan de cuenta que del I, el punto 6, pasamos a una del punto 8. Entonces ahí nos subió un montón también los puntos. Sí. Exacto, y eh, vamos a tener experiencia laboral canadiense. Yo supongo que ustedes también en el transcurso del día han hablado del permiso de trabajo de post-graduation work permit, pero si no lo tocamos al final un poquito. Pero básicamente tengo derecho a aplicar un permiso de trabajo después de que termine mis estudios, y en ese caso voy a poder acumular un año de experiencia laboral canadiense después de haberme graduado, que significa 40 puntos. Eh, y los otros factores que son como combina inmigración. Entonces, al final, todo esto para mostrarles que una persona con un buen perfil, pero, pero sin, sin experiencia laboral, sin educación superior o lo que sea, tiene 221 puntos, estudiando en Canadá dos años después de haber estado en Canadá o tres años después, podemos potencializarlo a 462 puntos. El otro caso es alguien mayor, en donde ya tenía ya tiene una, un estudio universitario, como ven a, a mano izquierda, y allí tiene 120 puntos, su nivel de inglés es decente, o sea que tiene 17 puntos por cada categoría, eh, pero no tiene experiencia laboral canadiense, porque nunca ha entrado a Canadá, ya ha podido trabajar en Canadá, y por lo tanto de ahí no tenemos muchos puntos. Si, lo, si la persona estudia en Canadá, aunque vamos a perder puntos por edad en un escenario como este, que ya dejó de tener 29 años y pasó a la década de los 30, empieza a perder puntos. Entonces, perdemos ahí 5 puntos y por cada año vamos perdiendo 5 puntos, pero empezamos a ganar puntos por educación. Probablemente, al menos, siendo bien conservadores en este escenario, vemos que subió dos categorías, o sea, dos de sus esquíos en inglés las subió, tenemos un año de experiencia laboral canadiense y por lo tanto nos da también lo, más puntos en lo que ellos llaman tra transferibilidad de, de habilidades. Entonces, insisto, de 313 podemos pasar a 444 puntos después de haber terminado de estudiar y después de haber ganado un año de experiencia laboral canadiense. Entonces, estos dos escenarios, digamos que les ejemplifica en mi, en mi criterio eh, bastante, eh, de manera muy didáctica, el por qué estudiar en Canadá termina siendo una muy buena herramienta para poder llegar a este punto en donde tenemos 444 puntos, por ejemplo en este, en este escenario y poder llegar al paso 2 de nuestro concurso que hablamos al principio y en ese paso 2, 444 puntos nos va a dar más chances que 303, entonces probablemente nos van a escoger a nosotros primero que a la Alexandra que se quedó en nuestro país de origen, que no estudió en Canadá, que no trabajó en Canadá. Entonces, por eso estudiar en Canadá es súper, súper útil. Eh, preguntas frecuentes. Cuando que me hacen a mí cuando dicen bueno, decidimos que vamos a estudiar en Canadá porque efectivamente nuestros talentos no son o lo suficiente o lo suficientemente bueno, entonces vamos a estudiar en Canadá. Puedo irme con mi familia? La pregunta es sí, siempre y cuando entiendan que cada uno tiene que mandar su aplicación. Esto qué significa en términos prácticos, el estudiante manda su aplicación de permiso de estudio, el trabajador o el esposo o esposa manda su aplicación de permiso de trabajo si es elegible por ejemplo en los niños cada uno manda su aplicación de permiso de estudio esto todo, se puede hacer todo el tiempo pero eso no significa que es una sola aplicación son todas las aplicaciones por separado si sí, sí, se quiere aplicar a la, a la residencia debería hacerlo también cada uno por separado o digamos que no. se apegan al, al, al aplicar que fue el estudiante que fue el que ganó puntos o... claro, no muy buena pregunta no, ahí aplican como grupo familiar la diferencia entre ese momento y este es que en ese momento el grupo, famili el grupo familiar depende del de solicitante principal. Y si al solic solicitante principal le dicen que sí, a todos le dicen que sí. En sí. términos de permisos de estudio y de trabajo, pasa que, por ejemplo, al estudiante le dicen que sí, pero a la pareja le dicen que no, porque al estudiante le dicen que sí, tiene sentido que usted se vaya a estudiar eh, eh, lo que va a estudiar y eso, pero a la pareja fin en cambio usted no, porque usted no tiene ningún vínculo en su país de origen diferente a su pareja que se va a ir con usted y usted no va a volver. Entonces, son de esas decisiones rarísimas que hace inmigración, pero las hace. Entonces, sí. en ese sentido, y la razón por la cual hago este énfasis es porque... Cuando aplicamos con grupo familiar para permisos de estudio, tenemos que asegurarnos que tenemos un buen perfil de todos los miembros de familia. No porque yo soy el esposo o la esposa de alguien que va a estudiar, tengo derecho a que me den la visa. Yo tengo derecho a aplicar a que me den la visa, pero yo tengo que convencer a la inmigración que cumplo con el criterio de la aplicación. Entonces, por eso hago énfasis en esto. Eh, ¿Que si sí pueden mis hijos estudiar en gra gratis? Depende, sobre todo los, los niños que están en, en colegio elemental o secundario. Algunas provincias permiten que los hijos eh, estudien gratis, siempre y cuando los padres tengan permisos de estudio de trabajo, otras no. Eh, otras provincias depende de, de qué tipo de estudio están haciendo. entonces Por ejemplo, en Ontario, yo sé que si el estudiante va a un college privado, no dejan que los niños estudien gratis, les cobran matrícula, pero si van a un college público, sí los niños pueden estudiar gratis. Entonces, en últimas, esto también es, no es new senior, no, sino depende de a dónde van a estudiar los padres. Entonces, eh, para, para eso eso es importante para que lo tengan en cuenta en el presupuesto. Que si la experiencia laboral que obtengan mis prácticas de estudio cuentan, no. Cuando ustedes son estudiantes internacionales de un colegio o una universidad, supongo también que ya lo han hablado en el transcurso del día, ustedes pueden estudiar mientras trabaja, perdón, trabajar mientras estudian, todo lo contrario, trabajar mientras estudian. 20 horas a la semana mientras están estudiando, tiempo completo, si están haciendo sus prácticas programadas por la escuela o si están en vacaciones programadas por la escuela. Pero todo lo que hagan antes de graduarse, desafortunadamente no nos cuenta para experiencia laboral canadiense, para efectos de la residencia. Nos sirve para hacer contactos, para empezar a buscar trabajo, todo lo demás, para obviamente ganar dinero mientras estamos acá, pero no nos cuenta con experiencia laboral canadiense. Entonces, eso, eso es importante para que tengamos como los pies en la tierra y hagamos los planes de acuerdo a lo que realmente nos exigen. Eh, que si puede trabajar mi pareja mientras yo estudio. Sí, siempre y cuando, o sea, insisto, hay que mandar la aplicación. Sí, siempre y cuando estamos estudiando en un college público y la duración del programa es más de seis meses. Eh, si estamos estudiando un college privado, la pareja no tiene derecho a aplicar el permiso de trabajo. Eh, se habla mucho, o sea, se dice mucho, es que Canadá está buscando gente para poblar el país. Y mi respuesta, mi respuesta me gusta hacerla super explícita: es sí, pero tienen calificativos. Es decir, no es que cualquier persona pueda entrar, entonces por eso es importante. Que sepamos el criterio, hagamos una decisión informada, tomemos una decisión informada y entendamos que Canadá sí es un país que promueve inmigración, pero quieren inmigración calificada, por llamarlo de alguna manera, o inmigración que, que adicione al, a las falencias que se tienen en el país. Entonces, preparémonos, preparémonos para el tema de inmigración. ¿Que si es estudiar en Canadá me da derecho a la residencia permanente? No, no, es una aplicación completamente diferente. Nos ayuda, como ya vimos, es un camino hacia eso, pero no nos da derecho a ser residentes porque sí. Entonces, insisto, todo esto que hemos hablado en estos últimos minutos les, les eh, muestra cómo estudiar es una herramienta, pero hay que trabajar hacia, hacia el fin último de la residencia permanente. Eh, yo creo que esto ya es lo que, lo que hablamos de la presentación. Yo soy eh, una... Esta cosa me salió así con estos <risa> cositos. Eh, eso es un poquito quién soy yo. Pues como les hablábamos al principio, yo soy consultor de inmigración en Canadá. Soy miembro activo de, de, del, del cuerpo regulador de esta profesión. Tengo pues bastantes años de experiencia en esto. Así que, que si, los, o sea, si ustedes requieren mis servicios, yo ofrezco, yo ofrezco los servicios de asesoría o de representación. Asesoría es contestarles preguntas, representación de esas aplicaciones por ustedes como su apoderado o como su representante en, en efectos migratorios. Estoy a sus órdenes. Y bueno, esto es mi información. La única información que está aquí es actualizada, es el teléfono. De 416-363-4136, ese ya no existe porque, debido a la pandemia, pandemia todos estamos trabajando desde casa. Así que, eh, por todo lo demás, me pueden contactar vía email o vía eh, cell phone eh, 416 877 siete Perfecto, Ana, Pregunta. muchas gracias. Entonces, sí, acá hay un par de preguntas. Eh, preguntan si. ¿Hay un tiempo específico eh, que se demora el gobierno para enviar la invitación? Es decir, ¿dan un rango de, de tiempo o uno tiene que esperar? Uno tiene que esperar. Es decir, no hay, no hay un tiempo mínimo. Eh, entre el paso uno y el paso dos lo controlo yo. ¿Cuándo soy yo elegible y cuándo yo envío la aplicación? Entre el paso dos y paso tres, cuando el gobierno me llame. Entonces depende de mi puntaje. Si mi puntaje es, de, yo qué sé, en tiempos antes de la pandemia, si mi puntaje era de 500 puntos para arriba, muy probablemente iba a tener la invitación a aplicar en la siguiente ronda de, de, de okay. aplicaciones después de que la envié. Pero si mi puntaje era de 420, probablemente iban a pasar muchas rondas antes de que me escogieran y de pronto algún día hicieron una ronda de 420. Estoy dando ejemplos, pero entonces sí, no hay un número exacto. Específico, Carlos pregunta... En, en perfil dura... Perdóname, también es para sí. redondear la idea. El perfil dura activo un año y después del año o lo renuevo o se retira. O sea, si no me han contactado en un año es porque tal vez mi, mi puntaje no es el que solicitan todavía. Antes. No, no fue suficiente, exacto. No fue suficiente para el año anterior, pero eso no significa que no pueda ser suficiente para el siguiente año. Entonces lo renuevo. Y la idea es que también si, si ha pasado un año y no me han llamado, pues probablemente lo. Lo que deberíamos hacer en este transcurso de ese año en que yo veo que pasan los meses y no me llaman es volver a repetir mi examen de inglés, eh, de pronto hacer examen de francés, de pronto si estudié, no sé, bueno, no puedo estudiar más para de, me dé más efectos. Probablemente es la forma de mejorar el, de el francés. francés. Sí. Exacto. Y si tengo un año de experiencia laboral y no me han llamado, cuando cumpla dos años me van a dar más, más puntos. Entonces. Pues la idea es mejorar el perfil exactamente. Digamos que Carlos tiene una pregunta con respecto a eso, la experiencia que va con el tiempo. Digamos que no trabajó un año como tal, sino un poco menos, unos 10 meses, pero en esos 10 meses cumplió con las horas que se cumplirían si trabajase un año. ¿Es eso válido o...? No, las, okay. las horas, como se define tiempo completo en Canadá? Son 30, son al menos 30 horas a la semana, o sea, 1560 horas, 1560 horas al año calendario, o sea, 12 meses. Si yo durante 12 meses hice más de 1560, me da igual, hice un año. Si yo en menos de 12 meses hice 1560 o más porque hice time, eh, tiempo extra o lo que sea, no me sirve. Si es año calendario. 1.560 horas mínimo, o el equivalente en dos años, si resulta que hiciste bueno, pero es que no es el caso de Carlos, entonces sí, si solo existe 10 meses de trabajo full time, Manto. con extra eso desafortunadamente no, no sirve. Okay, y digamos que Sebastián pregunta si hay como un límite para aplicar a la residencia, si él tiene 37 años, igual puede aplicar, solo que no tiene tantos puntos porque no está en el rango como más selectivo. ¿Es eso correcto? De acuerdo. No hay un límite, no es que después de los 40 no sirvas. Eh, lástima que no tengo aquí la, la, digamos el, el, el escenario, pero básicamente después de los 45, si no estoy mal, 45 o 46, tienes cero puntos por edad. Entonces, lo qué significa? Que si ustedes ven en esa primera línea, nos da un potencial de 110 puntos para las personas que tienen eh, de 20 a 29 años, para las personas que tienen 30 años no, nos da 95, para las personas que tienen 31 nos dan 90 y van bajando así 5 puntos cada año, entonces si yo tengo 0 puntos de edad, yo ya estoy en desventaja con el que sí tiene puntos de edad. Entonces, no hay un límite, pero en esos casos donde no tengo puntos de edad o tengo muy muy poquitos, pues los tengo que compensar, compensar con otros factores. Entonces, va a ser con educación o con experiencia, perdón, no, con examen de inglés o francés. También, como ven acá, eh, si tengo hermanos o hermanas en Canadá, nos da 15 puntos adicionales, pero además si estudio en Canadá, nos da otros, otros 15. Entonces, en este caso de esta chica, por ejemplo, antes tenía solo 15 puntos en, en adicional, ahora estudió en Canadá 15 puntos y además tiene hermano o hermana, entonces 30 puntos adicionales. Si no tuviera hermano o hermana, aquí tendría cero, aquí ya tiene 15. Entonces, si alguien que tiene 40 y, cinco años o cuarenta o lo que sea, quiere compensar esta parte de arriba, pues sí debería considerar educación para poder potencializar acá el número de puntos para eh, mejorar su examen de inglés o francés o si habla los dos, buenísimo, sobre todo si habla francés como primera lengua y, y el inglés es decente, también sube los puntos gigantes aquí en el, en el additional factors, eh, se, da, se da puntos adicionales cuando somos bilingües, entonces, pues esas son las maneras de potencializar esos puntos. No hay mínimo, pero si no tengo suficientes puntos no me van a llamar listo, a publicar. Listo. Eh, también preguntan si eh, una vez obtenida la residencia la pueden quitar, es decir, como que se incumpla algo y te, te digan que ya no puedes residir más de forma permanente en el país. Para mirar, cuando yo tengo la residencia permanente, la obligación de la residencia es tener 735 días en un periodo de cinco años. Entonces, si al final de esos cinco años yo no tengo esos 735 días, he incumplido con esa obligación y me la pueden quitar o yo puedo decir eh, renuncio a ella. Pasa mucho que la gente se arrepiente y dice uh -huh. realmente yo no quiero irme a vivir a Canadá, pero tampoco quiero tener problema que cada vez que entro a Canadá a Canadá me dicen que está en incumplimiento okay. de la ley. Entonces, en esos casos, por ejemplo, la gente prefiere eh, renunciar. Eh, eso es en términos de los números de, de días de residencia que tengo que estar en Canadá. Eh, para los otros efectos en los que nos pueden quitar la residencia es si dijimos mentiras. Entonces, si resulta que yo me inventé, que yo trabajaba en tal compañía y además falsifiqué exámenes de inglés o cosas así, nada de esto estoy aconsejándolos, por favor, ni mucho menos. Pero si pasa eso, cuando llegue el momento de la ciudadanía o en cualquier momento, inclusive ya siendo ciudadano, si hay una investigación y encuentran fraude, nos quitan tanto la residencia como la ciudadanía. Sí, y hay así más repercusiones que... legales, entonces. Claro, no es... entonces sí, pues, o sea, en, en, en Canadá, como debería ser en todos los países, pues, cuando estamos mandando una información, hacemos una declaración que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, si hay fraude, si hay fraude o documentación fraudulenta, nos pueden quitar la residencia. Y si no cumplimos el número de días eh, que nos exige vivir en Canadá, también nos pueden quitar la residencia. Y ese número de días que exigen vivir en Canadá, ¿puede ser en cualquier provincia o debe ser en la que uno hizo la aplicación? Eh, no, o sea, puede ser, eso es una muy buena pregunta, el tema es cuando yo, hago una cuando yo hago una aplicación a la residencia diciendo porque yo tengo un certificado de denominación de la provincia de Saskatchewan, por ejemplo, porque yo apliqué para el programa provincial de Saskatchewan, yo debería estar residiendo en Saskatchewan y si llega la ciudadanía y me piden mis uh, direcciones de mis últimos cinco años y yo nunca viví en Saskatchewan, probablemente me pueden iniciar un proceso de de, de mis representantes, lo que se llama mis representation o, o falta de información, porque yo dije que iba a vivir en Saskatchewan y no lo hice, entonces los programas federales no tienen ese problema, porque los con los programas federales tú no te comprometes a vivir en, en ninguna provincia, con los programas provinciales tú sí te comprometes a vivir en esa provincia y Obviamente por la Constitución y, y, y el capítulo de derechos y deberes, nadie te puede obligar a quedarte en una provincia, pero sí te pueden decir, usted ni siquiera lo intentó quedarse en esa provincia. Ok, muchas gracias Ana. No sé si podemos volver al último slide para que vuelvan a tener como la información de contacto no. tuya que la están preguntando y de nuevo claro. agradecerte por compartir este espacio con nosotros, también a todos los asistentes, cualquier duda, inquietud que tengan con respecto a cursos, eh, destinos, como el trámite de la visa de estudiante y demás, nos pueden contactar sin problema y con Ana pues podemos asesorarlos para poder obtener así una residencia que puedan cumplir con su objetivo de vivir en Canadá. Claro que sí, muchas gracias también de mi parte, como les digo, por favor, si, si quedo súper atenta y si me van a contactar, por favor háganlo por email, es lo más lo más idóneo, porque por ahí les puedo mandar información general y eso y si me van a contactar vía WhatsApp o eso, ahí está mi número celular, pero probablemente a través de WhatsApp les voy a pedir que me escriban por email, así que si me quieren escribir por email se ahorran ese paso porque es más y, idóneo, porque por email les puedo dar más información por WhatsApp no, no. Y también no dice que correcto. Ana atiende a personas en cualquier parte del mundo, no es necesario que estés en Canadá para que puedas tener una asesoría con ella, entonces. Exacto. Exacto, eh, y en inglés y en español. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces a todos por participar y espero que tengan un gran día. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Feliz día. Chao. Chao.